Constitución Política de la República de Nicaragua Título 3 La nacionalidad nicaragüense Capítulo único Artículo 15 Los nicaragüenses son nacionales o nacionalizados.